hola qué tal mi gente en el día de hoy nosotros vamos a ver cómo yo puedo grabar la pantalla de mi teléfono celular con el sistema operativo de android simplemente nosotros vamos a descargar una aplicación y la vamos a ir al play store y vamos a buscar de U recorder ustedes van a copiar eso y le van a dar a instalar a descargar y luego a instalar entonces ya en mi caso como ya yo la tengo de hecho la estoy usando en este momento para grabar este video tutorial Mirenla ahí que yo la estoy usando. Miren donde me dice botón de pausa, botón de parar. Y miren cómo se va anotando ahí 57, 58. Ok, le voy a dar a abrir para que ustedes vean la interfaz. Al abrir nosotros tenemos varias opciones, miren ahí donde tiene una guía de usuario donde me enseña cómo yo debo utilizar la aplicación, en esta opción me permite capturar imágenes, yo puedo hacer videos en vivo, aquí en esta opción me permite un pequeño programita para editar videos en caso de que usted quiera hacer pequeñas ediciones, yo en el caso mío hago mis ediciones con otro programa, pero... Miren ahí donde puede tener también imágenes para GIF, unir videos con imágenes, etcétera. Y aquí en la configuración es bueno que ustedes siempre vayan a resolución del video y le pongan 1080, ¿ok? Principalmente para videos de YouTube para que tenga una mejor calidad el video que ustedes estén haciendo. 1080. Y la calidad del video yo siempre la dejo en recomendado, pero también si ustedes quieren la pueden dejar en 12 megapíxeles. Entonces simplemente... Para yo parar el video, le voy a dar a esos dos palitos, es una pausa. Ahora, para yo detenerlo y hacer que se grabe el video, yo simplemente le voy a dar aquí, donde dice el botoncito rojo. Yo me puedo seguir moviendo a cualquier parte de mi celular y el programa sigue grabando. Entonces, para yo detenerlo, le doy aquí al botoncito de la esquina que como que se esconde, ¿verdad? Ahora bien, si yo arrastro ese botón, fíjense que yo lo arrastro, yo puedo cerrar ese programa, pero por ahora lo vamos a dejar ahí donde él está... Miren aquí también donde me da las opciones, donde yo también puedo manipular, si le doy a pausa, puedo cerrar. Si le, aquí también puedo pausar, puedo detener el video, etcétera. Simplemente yo le voy a dar el botoncito cuadrado. Cuando yo le doy el botoncito cuadrado, me dice grabación finalizada. Entonces, simplemente se va a grabar. Nosotros vamos a ir al mismo programa Miren ahí donde se grabó mi video 2 minutos con 43 Me da varias opciones que yo puedo compartir el video Por WhatsApp, lo puedo compartir por Instagram Lo puedo subir en Google Drive Que yo de hecho lo voy a subir en Google Drive Para editarlo en otro editor de video Y luego subirlo a mi canal de YouTube Entonces simplemente Señores, vamos a pausar el video No olviden suscribirse, darle a like Vamos a seguir subiendo más videos instructivos Para que todos ustedes sigan aprendiendo